hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ir por la segunda parte de todo lo que estuvimos viendo en el vídeo anterior en relación al rollout de edit Geo geometry que es este panel que teníamos aquí recordáis estuvimos viendo eh, toda esta primera parte hasta las opciones de attach y detach y ahora vamos a continuar con, con lo siguiente. Voy a intentar condensar todo esto en un vídeo, aunque dependiendo de cómo vaya y el tiempo que vaya invirtiendo, lo mismo dejo una sección de este panel todavía para un tercer vídeo. ¿Vale? Así que... Vamos allá. Bien. Este grupo de aquí que tenemos enmarcado es un grupo que 3ds Max denomina de cortar y desplazar. En él vamos a encontrar eh, diferentes herramientas que nos van a permitir eh, subdividir la malla poligonal eh, a lo largo de un plano o en un área específica, ¿vale? eh, Estoy hablando concretamente de las herramientas eh, de Slide Plane y Cut, eh, ¿vale? Quick Slide eh, lo vamos a ver ahora. Sería algo similar a, a la primera herramienta, ¿vale? Lo vamos a ver enseguida en y estos dos botones que tenemos aquí que van condicionados a que tengamos activa la opción de Slice Plane. ¿vale? Así que venga empezamos con el primer botón. El primer botón es Slice Plane y este, eh, este botón lo que va a generar es un plano. Con el que vamos a realizar un corte en la geometría de nuestro objeto. Ese plano es eh, transformable. Lo podemos rotar, lo podemos dimensionar para eh, per, eh, hacer nuestro corte más o menos preciso. O en la eh, forma en la que mejor nos convenga hacerlo. ¿vale? Eh, esta herramienta la podemos utilizar también desde la cinta de herramientas. ¿vale? Vamos a ir... Aquí, bien, desde la propia cinta de herramientas también tenemos esas opciones. Eh, estoy dándome cuenta de que en los vídeos anteriores no os estoy indicando en qué posición se encuentran, qué herramientas vamos viendo. Así que lo mismo lo que hago es en un próximo, en una siguiente tanda de vídeos, explicaros un poco lo que es la cinta cuando terminemos con todos los paneles. ¿vale? Simplemente para ubicar herramientas y poco más. ¿Vale? Porque ya tendremos la visión de las herramientas. Es importante tener en cuenta que para que estas herramientas, o algunas de ellas, las podamos emplear, concretamente estas de Slice Plane, eh, tenemos que tener un subobjeto seleccionado, un nivel de subobjeto seleccionado. Ya pueden ser eh, vértices, aristas, lo que sea. ¿no? Yo voy a activar, por ejemplo, aristas. Que no sean activos, porque... Ahora aristas y eh, ahora tengo activo la opción de Slice Plane. Vale, la eh, alternativa en la cinta de, de herramientas está aquí. ¿vale? En cualquiera de los casos, al pinchar aquí va a generar un plano. ¿vale? Y ese plano, como os comentaba, es transformable. Lo podemos hacer más grande, más pequeño, lo podemos rotar. Incluso si queremos que la rotación eh, tenga una inclinación determinada, incluso podemos eh, utilizar eh, las herramientas de adherencia o de snap para, para que vaya dando eh, los saltos de rotación en, en los grados que tengamos predeterminados, si así nos interesa. ¿vale? Voy a hacer esto un poquito más grande para que lo podamos ver. Eh, si selecciono con la tecla E... Eh, Puedo manipular eh, rotando el, el plano, como estáis viendo, ¿vale? Con la W, que es para desplazarlo, lo puedo desplazar, a lo mejor el corte me interesa hacerlo de otra manera, o bien hacerlo más arriba o más abajo, ¿de acuerdo? Y eh, lo que creo que no podemos hacer es escalarlo, o oh, si, sí, mira, lo podemos escalar, lo podemos hacer más grande o más pequeño, ¿de acuerdo? No va a afectar al corte, si os fijáis esa línea roja. Indica eh, cuál va a ser la posición del loop que va a quedar de aristas para realizar el corte, ¿vale? Eh, y aunque yo haga más pequeño este plano, el loop sigue siendo el mismo, lo veis, ¿no? Bien. Una vez que ya he posicionado mi plano en la posición que, que quiero tenerlo y quiero realizar el corte, tengo que darle aquí a Slice, ¿vale? Y esto lo que va a generar es un corte. Yo hago Slice y ya tengo el corte hecho. Si yo ahora quiero seguir realizando otro corte más, fijaros que yo ahora muevo el plano y mirad, el corte anterior ya estaba marcado, ¿vale? Vuelvo a marcar un segundo corte con Slice, ¿vale? ¿Que quiero devolver el plano a su posición original? Pues tengo este botón que es Reset Plane, ¿vale? Y como veis lo devuelve a su tamaño, y a su eh, ubicación y a su rotación originales, ¿Vale? Y una vez que ya hemos terminado de realizar los cortes, dando al botón derecho del ratón, o bien haciendo clic aquí, de, eh, desanulamos la herramienta. ¿vale? No, tengo que dar aquí. ¿vale? Y ya quedan los cortes realizados tal y como los hemos confeccionado. La opción Split la vamos a ver, eh, es este... Eh, Checkbox que tenemos aquí, esta casilla de verificación, la vamos a ver cuando os explique primero estas dos herramientas, ¿vale? Me, me la voy a saltar un momento porque el efecto de esta acción repercute en estas dos, ¿vale? Bien, si lo que quiero realizar es un, un corte rápido, sin tener que estar parametrizando como quiero ese plano que se generaba con la herramienta Slice, eh, slice eh, Plane, tengo la opción Quick Slice, ¿vale? Si yo hago un clic aquí. Se van eh, generando donde yo haga clic esas líneas, ¿vale? Y de esa manera yo puedo hacer los cortes. Y los cortes los va realizando, como veis, independientemente de la posición de la cara. En base a la línea que he trazado, ¿vale? Si me pongo de este lateral y hago aquí así. En esta parte de aquí la va a hacer verticalmente, ¿vale? Siguiendo esta línea, pero si sigo por allí, eh, va a seguir completamente recta la línea hasta ese punto, ¿vale? Fijaros cómo ha hecho el corte, ¿vale? Es una manera de realizar cortes rápidos. En momentos determinados nos puede interesar esto, ¿vale? Si, si clico aquí o hago clic derecho aquí, anulamos esa opción. ¿Vale? Vamos a pasar un momento a los vértices porque quiero comprobar una cosa. Los cortes que hemos hecho con el Quick Slice es este y este. Vamos a seleccionar este eh, vértice de aquí. Vale, está unido. Estáis viendo que estos puntos están unidos. ¿Vale? ¿Por qué me he venido a hacer énfasis a esto? Bueno. Recordáis que me he saltado una opción, que era Split. vale Si yo marco Split y la dejo marcada, cuando hago un Quick Slice, por ejemplo aquí. ¿vale? Si yo ahora selecciono los vértices, veis que ha generado doble vértice. vale No ha fusionado los vértices en el punto de corte, sino que ha generado... Dos vértices en la misma ubicación. ¿Vale? Eso es lo que hace esta herramienta de Split. Esto lo que nos va a permitir es eliminar de forma rápida o sencilla la sección que no queramos si lo que estamos es haciendo un corte para eliminar una parte de nuestro elemento. ¿De acuerdo? Esta misma acción la tiene Split con la herramienta Cut o Cut, mejor dicho. ¿Vale? Bien. Vamos a ver la herramienta Cut. La herramienta CAT es como un cuchillo, lo que nos va a permitir es realizar los cortes en cualquier posición de nuestra geometría sin tener que de generar una línea ¿no? que nos eh, estaba realizando el corte en, en el polígono. ¿vale? Entonces, seleccionando CAT, yo puedo marcar un punto de origen y fijaros que allá donde yo ponga el ratón. Si es una arista, me pone ese cursor, si es un vértice, me pone ese cursor y si es una cara, me pone este otro cursor. Es decir, el icono que de, del ratón me va a dar un, información sobre dónde voy a empezar a realizar el corte o por dónde voy a ir a, a realizar el corte. ¿vale? Si estoy en una cara, si estoy en una arista o estoy en un vértice o si estoy fuera. Fuera no puedo realizar ningún corte, no hay nada que cortar. ¿Vale? Así que, bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un corte desde aquí, aquí, aquí y aquí. Vale. Si yo quiero seguir realizando cortes, hago una primera vez un botón derecho del ratón y lo que hago es hacer el corte discontinuo. Es decir, a, eh, no, no sigue realizando, generando aristas visualmente para ver dónde voy a producir el siguiente corte, sino que está esperando. Que inicie otro proceso de corte. Por ejemplo, este. ¿Veis? Si yo ahora pulso el botón derecho, estas líneas que estáis viendo aquí van a desaparecer. Y me puedo ir al siguiente punto de corte. ¿De acuerdo? Es decir, que yo puedo re realizar todos estos cortes que estoy haciendo con la herramienta activa de una sola vez. Ahora doy botón derecho y si quiero volver ya a finalizar eh, definitivamente los cortes, vuelvo a hacer botón derecho nuevamente. ¿Vale? Y ya la herramienta ha quedado desactivada y mis cortes están realizados. ¿De acuerdo? Estas son las diferencias entre ambas. Con la opción Split, estos vértices, como os he comentado antes, serían dobles. ¿De acuerdo? Bien. Ya hemos terminado de ver este grupo de eh, herramientas. Vamos a pasar a la siguiente opción. La siguiente opción es M Smooth. M Smooth lo que va a realizar... Es un suavizado en el objeto de aquello que tengamos eh, seleccionado, ¿de acuerdo? Este comando emplea una funcionalidad de subdivisiones similar a un modificador que se denomina Mesh Smooth. Lo veremos en su determinado momento, ¿vale? La diferencia con ese Mesh Smooth, que realiza las subdivisiones con, con NUMMs, NURMS, eh, NURMS, ya os explicaré lo que es. Eh, la diferencia con este modificador es que la herramienta va a realizar el corte, eh, o perdonar el corte, el suavizado de forma inmediata. ¿vale? Vamos a ver el resultado al momento. Y eh, la casuística de este mesh smooth es que para realizar ese suavizado va a generar más geometría. Por ejemplo vamos a, voy a quitar este elemento, vale, vamos a crear uno nuevo, una nueva caja, y le vamos a dar eh, unos, un poco de geometría, de acuerdo, 8, ocho y ocho, vale, y así tenemos un poquito de geometría, y lo que vamos a hacer es hacerlo editable poly, y eh, voy a trabajar con los vértices y lo que voy a hacer es desordenar un poquito esta malla. ¿vale? Vamos a, a ir poniendo... Voy a seleccionar varios vértices y los voy a ir moviendo de esta manera. 3ds max por defecto hace un, un suavizado tenue de la geometría vale con mesh smooth voy a seleccionar ahora caras por ejemplo eh, podría hacerlo con cualquier nivel de, de subconjunto de subobjeto vale voy a seleccionar por ejemplo estas caras no que he hundido vale y vamos a hacer un m smooth tenemos el menú de configuración para definir cómo queremos que se realice ese de eh, suavizado, ¿vale? Que es este cadi, ¿vale? Y con este cadi podemos gestionar cómo se va a realizar este eh, suavizado. Yo aquí le puedo indicar que sean... Eh, esto es un porcentaje de, de 0 a 1, ¿vale? Entonces yo lo puedo hacer más pequeño, no sé, si. Sí. Para que sea más preciso, bueno, ¿vale? lo, lo puedo hacer de esta manera, ¿de acuerdo? Subo. Y puedo validar. Bien, ¿qué es lo que está haciendo? Sobre las caras que he eh, seleccionado, está generando subdivisiones para eh, suavizar la malla. Y eh, está eh, completando la geometría con triángulo, no, con, sí, con triángulos alrededor, para hacer una transición. Una geometría eh, densa que tenemos aquí a una geometría menos densa como la que tenemos aquí, vale. Yo valido el cambio y me ha generado esa, ese suavizado. Voy a pulsar F4 para quitar el dibujo de la malla, vale. Y lo vemos de esta manera un poquito mejor. ¿vale? Y veis que ahí está más suavizado que en estas zonas que están un poco más, más, un pelín más facetadas, menos. Menos suavizadas. ¿vale? Bien. por F4 nuevamente. Y seguimos. La siguiente herramienta es. Mmm, no sé cómo se pronuncia. Tesselate. Creo que es. O Tesselate. Que es como está escrito. ¿Vale? Eh, esto eh, hace casi lo mismo. Va a subdividir todos los polígonos. En objetos. Basándose en la configuración de Tessellation. Que tenemos hecha vale eh, aquí podemos entrar a las configuraciones que que sería un caddy vale eh, como hemos visto anteriormente y eh, con ley lo que va a realizar es algo parecido a lo que hemos visto voy a seleccionar las caras de aquí por ejemplo vale y vamos a darle a ley ¿vale? fijaros eh, ha sido algo similar a lo anterior, ha hecho una subdivisión de las caras que tengo seleccionadas, pero a, a diferencia de antes, aquí no ha generado geometría alrededor para realizar la transición, ¿vale? Y de esta manera, pues bueno, sí, hemos suavizado todo eso, pero luego eh, tendremos que depurar un poco la malla en las transiciones si queremos seguir trabajando con esto, ¿vale? Son maneras diferentes de realizar suavizados de la malla. Vamos a pasar a la siguiente eh, herramienta, la activé en el vídeo anterior, si os acordáis, para mostraros eh, un ejemplo con insert, eh, perdonar, con repeat last, ¿vale? Y es la herramienta de make planar, ¿vale? Make planar lo que realiza es un aplanado de una superficie de no, una superficie de los elementos de los subobjetos que tengamos seleccionados vale no necesariamente tiene que coger el elemento completo y dejarlo completamente plano podemos seleccionar por ejemplo esta región que tenemos en la parte superior de nuestra geometría donde tenemos diferentes alturas y con eh, make planar lo que va a hacer es un promedio de todas las alturas y va a equiparar todo a la misma altura. Entonces, para verlo, voy a ponerme así voy a seleccionar todo esto. Las vale. es caras que también. De acuerdo. Y vamos a dar a Make Planar. Si hago Make Planar, eh, la va a activar directamente. Si lo que quiero es eh, que se realice en función a un determinado eje, pues eh, tengo estas opciones de aquí. Si le digo en Z, por ejemplo, fijaros que ha aplanado absolutamente todas las caras, incluidas las que teníamos aquí, que hacían el, el, la arista, el loop este de aquí. La va a llevar arriba igualmente, ¿vale? Y ha aplanado absolutamente todo. Vamos a deshacer. Control-Z. Y eh, si yo quito esta selección, la alt Recordar que se quitaban las, se restaban eh, elementos en las selecciones. Vale. Estos son triángulos que ha generado otra herramienta. Para hacer el suavizado. Bien. Ya está, ya está. Podría haber utilizado la tecla Shift también, ¿no? Pero bueno. Así lo podemos hacer. Si le doy eh, nuevamente Z, ¿veis? Eh, realiza el aplanado solo de la cara superior. Voy a deshacer y vamos a dar a Make Planar directamente. Entonces, al darle a Make Planar directamente, él toma por defecto el, el realizar esto, ¿vale? Este tipo de, de aplanado, ¿vale? Si en lugar de hacerlo sobre el eje Z lo hiciéramos sobre el eje Y o el eje X, Va a llevar todos al mismo sitio, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y es, un, es algo parecido a lo que veíamos con el collapse. Lo único que aquí están, todos los vértices, aristas y caras siguen existiendo, pero están en esa línea, ¿de acuerdo? Y si lo hago en X, lo hará al contrario, ¿vale? Así que, bueno, pues en función de lo que necesitemos en un momento determinado, podemos tener una geometría que tengamos que prolongar en una manera eh, coplanar. ¿Vale? Al, al resto de, de los vértices y entonces con esto realizaríamos ese, ese aplana, aplanamiento, esa eh, forma plana para que todos los vértices, por ejemplo, estén en el mismo plano. ¿Vale? Y a partir de ahí podemos realizar las extrusiones que sean necesarias para continuar. Por ejemplo, ¿vale? Se me ocurre, es un, es un ejemplo. Nos, os he dicho que lo que hace es aplanar o buscar un punto alternativo. Lo que hace es realmente es forzar a que todos los subobjetos sean coplanarios, ¿vale? Coplanario significa que todos se encuentran en un mismo plano, ¿de acuerdo? La siguiente herramienta que tenemos en este panel es eh, alinear a la vista, ¿vale? View Align. Que es esta opción de aquí. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Pues va a tomar todos los vértices, aristas, caras y las va a posicionar de manera que queden mirando a cómo tenemos la vista en este momento, ¿vale? Hacia nosotros. Si yo hiciera eso ahora, todas las caras que tenemos ahora mismo eh, en pantalla girarían, ¿vale? De esta manera, y se posicionarían de frente a la cara, ¿vale? De frente a la vista como la tenemos. No, no las voltea y, y, y las pone todas juntas, sino que en su posición las gira, ¿vale? Y si veis, eh, tenemos caras, están solapadas unas sobre otras, ¿vale? Fijaros. Luego tenemos la opción de alinear a la rejilla o a la cuadrícula, ¿vale? que ya en algún vídeo os he dicho que, que solo decir rejilla es cuadrícula, ¿vale? El grid-align las alinea a la cuadrícula. Si yo hago un view-align, las he girado de esa manera. Si hago un grid-align, fijaros, las lleva al fondo y hace un estropicio tremendo. Sí. Vale, son muchas caras. Si lo hago así y le digo grid-align, las lleva todas y las pega a la, a la cuadrícula. Todas las caras están en la propia cuadrícula ahora mismo están ahí abajo solapadas con las caras de la parte de abajo de nuestro de nuestro cubo ¿Vale? recordar que podíamos configurar eh, cuadrículas para trabajar con ellas y eh, esto tendría acción sobre la cuadrícula activa ¿Vale? no necesariamente la home grid la cuadrícula inicial la, la, la que viene por defecto en 3ds Max ¿Vale? Luego tenemos la opción de Relax. Relax lo que va a hacer es una relajación de la malla en las zonas que tengamos seleccionadas. de acuerdo. Y con este eh, botón de aquí vamos a sacar el caddy de relajación ¿vale? y podremos eh, parametrizar cómo queremos que sea esa relajación. ¿vale? esto lo podemos aumentar o disminuir, vale, lo estoy haciendo lo bestia, pero esto se puede hacer despacito, e iremos viendo que la relajación se va haciendo más o menos suave, vale, y igualmente también podemos eh, tocar y lo que va a, a modificar son el número de interacciones que va a llevar a cabo para hacer la relajación de la malla vale y una vez que ya estemos contentos con el resultado pues validamos la opción habría sido similar a que si damos a relax lo único que no sin parametrizar nada con unos parámetros por defecto o se control Z. posiblemente ahora lo deje exactamente igual porque ha guardado en memoria la parametrización que he hecho vale las siguientes opciones de Hide Selected y un Hide All y Hide Unselected, lo que nos van a permitir es ocultar eh, subobjetos para poder realizar determinadas operaciones. En un momento determinado a lo mejor nos puede interesar hacer un loop que pare en un determinado sitio y para ello pues, algo habitual que se suele hacer es ocultar una cara o ocultar unas aristas, vale se lanza el loop y luego se muestran de nuevo. Otra posibilidad es que queramos realizar alguna otra operación que requiera de ocultar parte de la geometría para después volverla a mostrar. O simplemente queremos que quede determinada geometría a la vista y el resto quede completamente oculto para eh, centrarnos en esa región completamente y realizar el trabajo que tengamos que realizar. Para ello utilizaremos esas opciones. Hide Selected va a ocultar lo que esté seleccionado. Ojo, no lo elimina, lo deja Deja de, de ser visible, pero sigue estando ahí, ¿vale? Si yo eh, le doy ahora mismo a esto, va a ocultar todo lo que tenemos en la parte superior del cubo, ¿vale? Y eh, podría trabajar con la parte interior, ¿de acuerdo? O podría realizar eh, acciones sin eh, interferir en esta parte de la geometría que he ocultado, ¿de acuerdo? Voy a eh, un hide all, lo que hace es mostrar absolutamente todo de nuevo, ya lo tenemos a la vista y lo que vamos a hacer ahora va a ser la operación contraria. Voy a seleccionar esto. Estoy pulsando la tecla shift eh, para hacer esta selección. Voy a tomar esta parte y quiero trabajar solo en esta parte. El resto de la geometría no quiero que esté ahí. Me estorba, me molesta para poder trabajar. Vale, Entonces lo que haré será utilizar height, height unselected. Entonces todo lo que no esté seleccionado me lo va a ocultar y me va a dejar solo la geometría con la que quiero trabajar. Solo esta geometría. Aquí realizaré el trabajo que tenga que realizar y una vez que concluya puedo volver a mostrarlo todo. ¿vale? Por ejemplo... Vamos a eh, colapsar, mirad, vamos a seleccionar con el teclado numérico, lo voy a hacer, con el 2, vamos a seleccionar estas aristas y las vamos a colapsar, por ejemplo. ¿vale? Entonces aquí eh, haremos un colapso, por ejemplo. ¿vale? Ya he hecho el trabajo que tenía que hacer. Vengo aquí, y le doy a, eh, ¿qué no me muestra? Vale. Tengo que estar en la opción que estaba antes. Bien. Y le doy a eh, un hide all. porque Es importante que tengamos en cuenta, por qué, porque he tenido que venir aquí. Tenemos que tener en cuenta que cuando he realizado la ocultación, he ocultado un determinado subconjunto, subobjeto, ¿vale? Un tipo de subobjeto, un nivel de subobjeto. Concretamente, lo que he escondido han sido las caras. Entonces, aunque yo me mueva, eh, trabaje y demás, cuando quiera volver a rescatar todo y volver a mostrarlo todo, tengo que ir a las caras, que es lo que he ocultado, ¿vale? No he ocultado vértices ni aristas, he ocultado caras, ¿de acuerdo? Por eso me he tenido que venir a las caras para poder pulsar aquí, eh, hide un, eh, perdonar eh, un Hide All, para que pueda volver a mostrar todo el elemento nuevamente. ¿vale? Las siguientes opciones que nos quedan eh, están relacionadas con lo que se denominan eh, selecciones nominadas, ¿vale? o named, named Selections. Para que entendamos esto... Eh, a grosso modo, nosotros podemos eh, tomar una selección de un grupo de subobjetos y asignarles un nombre, ¿vale? Y puedo, eh, esto nos puede interesar para mil, mil opciones diferentes, ¿vale? eh, Puedo seleccionar eh, ese nombre, todo lo que contiene su eh, eh, lo que está bajo ese nombre que serán todos los subobjetos que he englobado en él, los puedo copiar, me puedo ir a otro sitio y pegar pues, por ejemplo, ¿vale? y eso serían estas opciones de copy and paste, ¿vale? ya eh, para concluir quedan estos dos casilleros de aquí el primero es eh, del delete isolated vertices que lo que hace es eliminar vértices aislados es decir, cuando nosotros eliminamos eh, geometría, si quedan vértices por ahí en algún sitio, lo que con, con esto checado lo que va a hacer es que esos vértices los va a eliminar, ¿de acuerdo? La opción Full Interactivity lo que va a realizar, oh, de hecho lo está realizando porque por defecto está activa, es una eh, actualización interactiva en tiempo real en las vistas. ¿Vale? Bajo determinadas circunstancias, si no estuviese esto activo, por ejemplo a la hora de utilizar las herramientas Quick Slice o, o la herramienta Cut, eh, no estaríamos viendo en tiempo real lo que va ocurriendo, sino que iríamos viendo pues, una representación de lo que está ocurriendo, pero no en tiempo real, como hemos visto a lo largo del ejercicio. ¿Vale? Con eso hemos concluido todo el panel. Yo pensé que me iba a llevar algo más de tiempo, pero bueno, lo hemos conseguido abarcar todo. Así que nada, con este vídeo concluimos todo eh, lo que tiene que ver con este eh, rollout de Edit Geometry y en el próximo vídeo ya seguiremos con el siguiente. ¿De acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.